¡Guapo el sitio eh! Estoy en el solor, me faltan 3 kilómetros para llegar a la cima y hoy he venido a contaros por qué deberíais de poneros un manillar integrado de carbono en vuestra bicicleta de carretera, dentro de la intro y os lo explico todo La primera razón es por la absorción de vibraciones. Un manillar de carbono todo integrado absorbe mucho mejor los golpes y las vibraciones. Cuando hice la review de la bicicleta eh, hace un año y medio, dije que me había puesto manillar redondo porque no me gustaba la flexión. Sin embargo, he probado el manillar por fin integrado y aunque sí que tiene menos fuerza, menos rigidez, sí que tiene mucha más absorción de impactos. Entonces, te da mucha más comodidad. Es como si llevara las cubiertas o tubulares un poquitín más deshinchados. Se notan menos las irregularidades del terreno y se notan menos los baches. Así que, punto a favor, flexibilidad. Punto en contra, rigidez. Coronado de Zulur. Es duro, ¿eh? ¡Jo! ¡Qué paliza me he dado! Bueno, segunda consideración, valor añadido. Ya puedes tener la mejor bicicleta del mercado o haberte gastado 400 o 500 euros en tu manillar redondo que sin un manillar de estos integrados parece que la bicicleta es más barata. Un manillar de estos da a la bicicleta un valor añadido para venta de segunda mano. Parece que la bicicleta es más buena, parece que la bicicleta es más cara. Por contra, si al que se la vas a vender no le vale de longitud de potencia o de anchura de manillar, lo vas a tener complicado para sacarle los cuartos. Bueno, voy bajando hacia Espandeles, o Espandeles, no lo sé cómo se llama, por donde bajaron ayer los del Tour de Francia. Ayer estuve subiendo el Obisque y me quedé ahí en el, la estación de esquí para verlos pasar. Me quedé impresionado, el año pasado fui a ver el Tour a Andorra y e iban un poco más de tranquilos, de charreta sin embargo este año iban destrozados Sacando el tema, la aerodinámica. Estos profesionales buscan mucho la aerodinámica. Se ponen a 40, 50, 60 por hora en carreteras llanas y necesitan cortar muy bien el viento. Además están muy delgados, ¿no? Como yo que estoy gordo. Entonces, un manillar de estos te ofrece un mejor, una mejor penetración aerodinámica. Bueno, razón fundamental por la que me he cambiado el manillar, la comodidad. Estos manillares modernos tienen la curva de manillar un poquitín más pequeña, un poco más estrecha, entonces es mucho más fácil de sujetar desde abajo y frenar. Además, la parte de arriba eh, termina muy plana, que prácticamente va plano la maneta con el manillar. Entonces, aquí en mi antiguo manillar me molestaba, en la curva que hacía, la pequeña cúrbica que hacía hacia arriba en el manillar redondo, me molestaba ahí en la, en la palma de la mano sin embargo este manillar es mucho más cómodo y a la hora de ir apoyado desde arriba al apoyar una mayor superficie de la palma de la mano en el manillar se te duerme menos se te clava un poquitín menos el manillar por lo cual este manillar es más cómodo y de momento parece que me gusta más me voy para arriba que tengo buena tostada 7, 9, 8 7, esta zona es espectacular para la bicicleta de carretera vine exactamente hace 7 años la única vez que he estado y me lo pasé ¡buah! brutal entre Argel Legasol y Los Lusansauer son dos pueblos en los que puedes hacer la virgen cuando estuve hace 7 años hice el turmalé hice los circos de Trumus y el circo de Gabarni luego subí Utacán y hice también esto del Sulur y Espandelles la verdad que fueron 3, 4 5 días no me acuerdo de ciclismo brutal exagerado os lo recomiendo ¿Qué pasa, Antonio oh. Muy buenas bueno, la bicicleta espectacular. Siguiente de los motivos para ponerse un manillar. Porque queda chulo, porque es guapo, porque es bonito. Mira qué línea, eh. qué preciosidad. Si sí es que somos tontísimos. Mira, mira qué, qué bonita la bicicleta. Si es que nos gusta que la bicicleta vaya como un pincel, aunque nosotros vayamos hechos unos rozas. Os presento a Ramón y a Ramona El penúltimo motivo por el que poner un manillar de estos integrados es porque suele ser más ligero A no ser que tengas su manillar redondo de carbono supercaro, superbueno Y una potencia muy muy muy ligera El conjunto de potencia y manillar todo integrado suele ser bastante más ligero Que las, los materiales sueltos para luego Así que es un buen componente para pensar en aligerar la bicicleta. Vaya paliza me he dado. Me ha dado un pajarón subiendo espandelles, no tenía comida, no tenía agua, estaba reventado, falta de entrenamiento. Un consejo, si os vais a hacer una kilometrada, llevaros algún gel, ¿vale? Bueno, y por último, el séptimo motivo por el que deberíais de cambiaros el manillar. Porque es un puñetero culo El otro día me pegué con la bicicleta Como un, una mañana entera Como cinco horas para cambiarme el manillar redondo Al manillar aero Meter los cables por dentro Purgar los frenos Los latiguillos con Hidráulicos Es un caos Entonces eh, Los mecánicos ganamos mucha más pasta Por eso os recomiendo Que os pongáis el manillar integrado Y aunque lo compréis en los chinos Que es que me da igual Traérmelo a la tienda Que ya lo monto yo Eh, Bueno Espero que os haya ayudado el vídeo, darle al like, suscribir, compartir. Nos vemos en el próximo vídeo y espero, espero veros muy pronto. Un saludo, hasta luego.